Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para ganar. Vamos a reaccionar esta vez a uh, una parodia de, de Eddie Fox, lo que me había recomendado YouTube después del video anterior, que ya reaccionó a otras parodias, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a este, que por la miniatura creo que va a estar bueno. Así que vamos a reaccionar, tampoco un, un poco corto, pero no ni ni importa. Así que vamos a ver, capaz no mate de este, así que, play play y comenzamos. Como le decía, señor Goku, me llamo Trunks y vengo del futuro distante para darles una noticia sobre un terrible acontecimiento. ¡Sí, sí, sí, sí! sí, sí. ¡Hablas mucho, chico futurista! ¡Ya ve directo al grano! Pero señor, es importante lo que les tengo que decir. De eso depende que la humanidad... ¡Tic-tac, tic-tac! No tengo todo el día, abato, ¿eh? Así que apúrate. Está bien, está bien. Dentro de tres años aparecerán unos androides y un monstruo feo grande color verde que acabará con todo. ¿Un monstruo feo verde? ¿Hablas de pícoro? No, señor, no me refiero a, a... Ya, la verga. Tome. Con esta medicina del futuro que traje se sentirá mejor y así ya no se le va a parar. ¿Qué? ¿Y por qué me traes un antiviagra? Yo no necesito esto. No es un antiviagra, señor. Es una medicina. Ah, ya entendí. En el futuro siempre andan bien erizos, ¿no? No, señor, tampoco. Esta medicina la, la hizo man, mi madre man. para usted. ¡Ja, <risa> Esa bulma cachonda Que no es eso, señor No creo que a mí le vaya a gustar la idea Pensándola bien, a mí tampoco Está sordo o okay? Que no es antiviagra Entonces, ¿para qué me dices que con esto ya no se me iba a parar? ¡Ay, el corazón, <risa> señor Goku! ¡El corazón! <risa> nada esa chingadera yo no la quiero Toma, ya te puedes ir Ay, medicinas, no mames ¡Oh no! ¡Es el monstruo feo verde del que nos hablaste, Trunks! ¡No quiero morir otra vez! ¡No te preocupes! Ahora que me fusioné con Kamisama, soy más poderoso que él. Genial, señor Picoro. Ahora que es más poderoso y con mi ayuda y la de Krillin, eh, Bueno, no tanto la de Krillin, <risa> pero igual y juntos podemos acabar con él ahora mismo. <risa> <risa> <risa> ¡Ja! ¡Qué pendejadas! dices, Trunks. Soy más poderoso que un Super Saiyajin. ¡Yo solito puedo! ¡No necesito ayuda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Prepárate, monstruo, porque yo, Picoro Macu, el rey de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mis ojitos! <risa> Puta madre, señor Picoro. ¡Le dije que lo elimináramos cuando podíamos! ¡Ni madres! Luego mi protagonismo con 17, ¿dónde iba a quedar? <risa> ¡Insecto! Muy bien, papá. Ya probaste que eres súper fuerte. Ahora sí ya puedes eliminar hacia adelante de que absorba 18 y se vuelva más poderoso que nosotros. Se me acaba de ocurrir una idea chingona. Te dejaré volverte más poderoso. ¿Qué, qué, qué qué mierda? ¿Qué ah. pedo? No, ¿qué haces, papá? Quiero que te vuelvas perfecto para poder romperte la madre sin remordimientos y para que veas que el único perfecto aquí es mi bello rostro. ¿Que nadie en esta serie tiene sentido común? ¡Lárgate a perfeccionar, cucaracha verde! ¡No, papá! ¡Tenemos que matar a Cell rápido ahorita que podemos! ¡Si no, después vamos a valer madre! ¡Cállate los icotrons! ¡Luego porque te llaman marica! <tose> Debía haberme hecho una puñeta mejor! Bien, ahora que Cell está malherido y Gohan está completo, así podremos pelear todos juntos y podremos ganarle a... ¡Oye, Krillin, ¿Todavía hay semillas del ermitaño? No. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué piensa hacer, señor Goku? ¡Darle una semilla del ermitaño, Cell! ¡Toma! ¿Qué mierda les pasa a todos ustedes? Gohan, quiero que te diviertas mucho, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No! <risa> eh, <¿y> las semillas? <risa> Muy bien, Gohan. Ya te divertiste. Ahora mátalo antes de que pase algo malo. No estés fregando, Trunks. Primero tiene que sufrir. ¡Me lleva <risa> Ay, ojalá se los mate a todos ustedes! Para, <risa> Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Fue impresionante, Gohan. Solamente por eso te mereces unos buenos pau-pau y nosotros unas chelas. Iré a manosear a Chaos. ¿Eh? ¡Yo, 18! Oigan, ¿y Trunks? Me, <risa> ¿Eh? pinche hijo tan inútil debía haberle dicho a Bulma que abortara <risa> Ok, hasta ahí terminó <risa> Ok, está no, buenísimo esto No sé lo vi antes che. Bueno, vamos Muy corto, creo que voy a buscar otro Y a ver si tiene el Dragon Ball Para reaccionar otra parodia Oye, el ruido del auto que pasó al jefe Ahora se me contaré que es el torneo de los barrios, pero como super, así que bajo. Bienvenidos todos al gran torneo de los barrios multiversal, donde cada barrio representante de cada universo se van a agarrar a chingazos. No. ¿Eh? Guárale, homies! ¡Guachen el paisaje y el palote! Cucu, Ya, por favor, ponte serio y deja de estar diciendo joterías ¡Pero si tú le enseñaste, Whis, ¿Ya lo olvidaste o qué? ¡Ay, sí es cierto que distraído soy, ¿verdad? ¿Por qué yeah. trajimos a este cabrón? Porque es el protagonista Pero si sí, él fue el que lo reclutó ¡Puro cholo del universo 7! Así que hagan <risa> su mayor esfuerzo Y no vayan a robarse nada sin muy papi y chincan! ¡Se va a enojar! ¿Y, ¿Y cuándo van a llegar las otras <risa> patitas la de los que... otros <risa> universos, ¿eh? ¡Voltea para tu derecha, se gato! <risa> No vendrán morritas que nos pasen su whatsapp o ¿no? algo. Bueno, me presento, soy el Dain Khan, El papu de papus que controla todas las pandillas universales Y que planeó este torneo Bueno, las reglas son sencillas No navajazos, no robar carteras Sí, te estoy hablando a ti, Universo 7 No drogarse en plena arena, malditos porros Y nada de querer ligarse a las otras waifus de otros universos ¿Es todo alguna duda? Sí, señor, yo tengo una Pues me vale verga Les presentaré el nombre de cada pandilla universal con ustedes, las FWT, Feminazis, Luchonas y Trapitos del Universo 2. Uh, ¡Trapitos, qué rico! Los nazis de la ciencia que creen en Omnis y Unicornio, los N3, los RK4, los Niños Ratas del Universo 4. ¡Cha, cha, cha, Minecraft! Hay Luchonas y muchones del Universo 6, liderados por el Sicario G. Hierro pariente y esas cosas ¿Eh? Los cholo raperos de barrio pesado del universo 7 más el trolazo de Freezer Ay me ofende pero tiene razón Los rockeros emo hipster passer del universo 9 ¡Veo gente muerta! No, ah, mira quién <risa> nos dice! El fandom de Yuri On Ice del universo 10 y los cosplayers del universo 11. ¡Wow! A la wow ¡Esa entrada fue mejor que un partido de chivas! <risa> ¿Ya viste los músculos de Zeta y Cucún? Si así es, con el Conejo, ¿cómo estará la zanahoria? ¿Qué pasa ¿Eh? con la carranza? Pásame el pack, morra. ¡Ay, que naco salió! Toda la belleza se le fue. Bueno, igual dejo que le meta su moneda a mi alcancía. <risa> ¡Andar estrilando a la gente, Kakaroto! no <risa> ah. Todos por su culpa. pero creo, caliente, la caliente, colibro. Eres un enfermo, amigo. que tú no lo creo. Vas a ver, pinche viejito porro. ¿Y cuándo carajos van a empezar los madrazos, eh? Buena pregunta, Calvito. Habrá que preguntarle a los senos para que me digan el seno, coseno, tangente, ¿entiendes? Yo no vine aquí por clases de cálculo, ¿ok? Sí, se nota que no acabaste en el guitar, cabrón. Oye, tengo primaria trunca, más respeto, men Estoy listo para agarrarme a chingazos a todos. Pero mira esas mamacitas, ah, no querrán que les eche un polvito. ¿Por qué Mare. trajimos a ese viejo porro pervertido de Biluchu y no a los hijos de Goku o Vegeta, eh? Porque nuestro papi Akira sí lo quiso. ¿Eh? ¡Órale, va ¡Órale, todos, ¡Ganen o les haré un Hakai! Tranquila, 18 yo te protegeré. Ay, otra vez este baboso. Mis senos me dijeron que ya empecemos, así que ha llegado la hora del duelo. Como dirían los del Universo 6, ¡Fierro! Man, yo también quiero pelear. Oh, no, nos no. van a hackear. Chale, no. eh, tío, te voy a pelear. Eh. Yeah. Yeah. Yeah. Eh. ¿Qué esperas? Transfórmate en Super Homie! No, eres troll no, no, Deja de gozar la cucún. Es que me asusta, pero me gusta. Trolazo. Yeah. Ya, de él, tranquilo, Poppy Bill. Ser cholo rapero, trolazo, creo que va a ser un problema. <risa> y así termina el primer episodio del Torneo de los Barrios ¿Eh? Multiversal. ¿Quién? No, no, no. Se largó la tormenta. bueno gente la verdad si sí, estuvo bastante buena esta parodia y bueno si sí, estaba muy gracioso <risa> capaz de recibir más de esto después bueno ahora no sé si se andará tormenta también jodido bueno creo que voy a dejar hasta acá rápido de que se haya luz y bueno eso es todo soy yo soy ultimate nos vemos bye